Adiós al victimismo. Ya es su obligación de ser positivo, proactivo. Y decir adiós al victimismo. El victimismo no te deja en ningún lugar más que donde estás. Y cada vez que estés más tiempo donde estás, sabrás que estás peor que cuando estabas donde estás. Porque siempre estarás en el mismo sitio. Parece una tontería, pero te aseguro que no lo es. Yo he tenido hace muchos años mi época de victimismo. ¿Y sabes lo que me trajo? Mierda. Sobre mierda, sobre mierda. Así que dile adiós al victimismo. Y busca, busca qué es lo que te puede motivar a salir de ahí. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Vas a sentir dolor? Sí. Es lo que hay. No hay tiempo para estar más desintiéndose de víctima de estar ahí abocado. No hay tiempo ya para eso, amigo mío. sino chao, deja de seguirme.